La increíble, La increíble historia, historia del, del capítulo, capítulo perdido, perdido de Copeman. Segunda, Segunda parte. parte. Como os he dicho, para entender qué pudo pasar con el capítulo de reumatismo no articular de Copeman y su relación con las hernias de grasa, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Y vamos a viajar hasta el 1900, el año que nace Coppeman. Estamos en Londres a principios del siglo XX. Para comprender lo que Copeman quería decir con reumatismo no articular, es necesario entender cómo se definía el reumatismo en esa época. Las edades oscuras de la reumatología. Algunos han querido llamar a esta época las edades oscuras de la reumatología, pero en realidad la reumatología aún no existía, pues esta especialidad se crea a mediados del siglo XX lo que sí existía era un cajón, un cajón de la medicina donde se habían puesto un conjunto de enfermedades, las que se conocían por enfermedades reumáticas. Quien padecía una enfermedad reumática padecía reumatismo. Y aunque hoy en día reumatismo es un término obsoleto en medicina, antes era un término muy común usado por la medicina. Vamos a comprobarlo, vamos a preguntar a personas mayores qué es lo que es el reumatismo o el reuma. ¿Qué es el reuma? Pues un dolor. Pues sí, es un dolor. Dolor de huesos. Es dolor. El reumán es dolor, ¿no? Sí. Dolor. Dolor de huesos. Porque la mera madre es muy con él. Y, y tenía las manos aquí. No podía el Sí. Tenía, bueno, tenía dolor de brazos que no podía frenar las manos. Reuma. Bueno, un déficit al miodo acatilac. ¿Puché? Sí. Que... ¿Has manifestado a Obsidian? ¿No? Obama. Y eso es lo que la medicina había puesto en el cajón del reumatismo. Un montón de dolencias distintas que se caracterizaban por presentar dolor reumático. ¿Pero a qué se referían con dolor reumático o reuma? Para entender el origen de la palabra reuma, tenemos que ir hasta la antigua Grecia. Por entonces, los médicos creían que el cuerpo estaba formado de cuatro fluidos, que llamaban humores. Sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Si estos cuatro fluidos, humores, se encontraban en equilibrio, había un estado de salud. Sin embargo, cualquier perturbación en este equilibrio sería causa de enfermedad. a la descarga o flujo de un humor es a lo que llamaban reuma. Así, una descarga o un flujo de uno de estos humores, un reuma, en ciertas partes del cuerpo, atrapado, podría causar dolor. Ahora podemos entender el concepto de dolor reumático o reuma. Parece que los antiguos griegos sabían diferenciar el dolor traumático, el de si me caigo y me hago daño, me duele, del dolor que se generaba de alguna forma por procesos que pasaban dentro del cuerpo y que no tenían una causa aparente. Así, se podría describir que el reumatismo era una condición donde había un flujo de un humor, entendiendo a los humores como los fluidos del cuerpo, la savia del cuerpo. Un líquido que salía por la nariz era un flujo de un humor, un reum. Que un dedo se pusiera rojo sin haberse dado un golpe o caído, eso era un reuma. Que una rodilla se hinchara sin haberse dado un golpe ni caído, eso era por un acúmulo de un reuma. Las formas antiguas de tratar el dolor reumático. Los tratamientos implicaban medidas para eliminar o equilibrar ciertos humores. Se usaban sangrías, laxantes, heméticos, enemas, sudoríficos, opio, entre muchos otros. Para eliminar reumas también usaban ventosas. Las sanguijuelas también se usaban para eliminar el reuma. Volvamos de nuevo al 1900. Los tratados sobre reumatismo En el año 1900 ya existían numerosos tratados dedicados al reumatismo. Gracias a los nuevos conocimientos, los médicos lograban comprender mejor el origen de estas dolencias. Eso les permitía poner cierto orden en el cajón desastre del reumatismo. Así diferenciaban el reumatismo agudo o fiebre reumática del reumatismo crónico y a la vez distinguían entre la gota y el reumatismo articular. Y en una cesta aparte estaba el reumatismo no articular. La característica principal de todas estas dolencias era que en este caso el reuma no afectaba ni al hueso ni a las articulaciones. Dentro de la cesta del reumatismo no articular se encontraba la fibrositis, la mialgia, la el lumbago, la bursitis, la neuritis, entre otros. ¿Cuáles creían que eran las causas del reumatismo no articular a inicios del siglo XX? Hablaremos de ello en la parte 3.